Fiesta y los cantores de Vallabón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Soy Madeline Ortiz. Gracias por acompañarnos hoy sábado 3 de diciembre de 2022 donde estaremos celebrando los sorteos de Wild Ball Pega 2, Pega 3 y Pega 4 que usted ha hecho sus favoritos. Los mismos serán certificados por la auditora María Ocasio Saez de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente aquí en el estudio. Esta noche se juega Powerball. Yo espero que hayan hecho sus jugadas porque tiene 81 millones de dólares que son buenísimos. Y para el próximo lunes, Loto Cash tiene 560 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago. Al igual que la doble revancha que te está esperando para que te la lleves a casa con un acumulado de 455 mil dólares. Juega, no dejes pasar esta oportunidad. Y estamos celebrando el juego de multiplicador de ayer viernes 2 de diciembre, que tuvo dos ganadores de premios secundarios de 15 mil dólares, señores. Uno fue una jugada automática que fue vendido en el nuevo colmado Micas en Culebra. Y el otro, también jugada automática, fue vendido en Grace Gas Station en Carolina. Muchísimas felicidades a ambos ganadores. Disfruten de ese premio y ya ves.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 Ahora una nueva forma de jugar y ganar con Wild Ball, que es el bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo. Pídelo ya. Y justo ahora damos comienzo al sorteo de Wild Ball de esta noche. Muchísima suerte a los que ya lo han integrado a sus jugadas. El número ganador de Wild Ball es el número 4. Repito, el número ganador de Wild Ball en la noche de hoy es el número 4. Ahora pasamos al Pega 2. ¡Mucha suerte, familia! ¡Ese boleto, mano El número ganador de Pega 2 comienza con el número 3. Segundo número es el 6. El número ganador de Pega 2 es el 3-6. Repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy... Es el 36. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte Puerto Rico. El número ganador de Pega 3 comienza. Pon el 9. Segundo número. 0. Tercer número. Repite el 0. El número ganador de Pega 3 es el 900. Repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy. Es el 900. Y ahora concluimos con el Pega 4. Mucha suerte. ¿Qué número jugó? Vamos a llamar la suerte ese boleto hermano. El número ganador comienza con el 8. Segundo número. Segundo número es el 1. Tercer número de Pega 4 es el 0. Último número. Es el 6, el número ganador de Pega 4 es el 8106. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy... Es el 8106. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información visiten nuestra página oficial, loteriasdepuertorico.pr.gov. Disfruten su fin de semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Regresamos el lunes a las 2 de la tarde. Que pasen una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. y los cantores de La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y WPR Televisión Canal 6 presentan en el centenario del maestro Lito Peña. Una huella musical Si al pasar el tiempo Tú te acuerdas de mí Si una brisa suave vuela el arrullo sutil te provocas en ti Que nunca me he ido Que estoy junto a ti Si al pasar el tiempo Tú recuerdas mi voz No te sientas triste Pues mi anhelo mayor Fue dejar una huella En tu corazón Dios, nos vino a separar por un momento, yo estaré bien, si al pasar el tiempo, tú te acuerdas de